amigas, esta vez nos toca escalar a la cumbre más alto del Apujarguarazo. Por lo tanto, nos hemos preparado físicamente con antelación. Juntamente con mis acompañantes, caminaremos todo el día. Según nuestra guía, hemos escogido la ruta más larga porque el propósito es conocer sus paisajes que lo rodean. Comenzaremos desde Curita, cuesta arriba hasta la estación 1, Uchuy laigua Seguidamente caminaremos hasta la otra cumbre, estación 2, de donde se divisa el pico más alto. Posteriormente llegaremos hasta la estación 3, que es la primera parte del video. Según nuestro guía nos cuenta que existe otra ruta más difícil, por la línea de cumbres. Para ello tendríamos que entrenar varios días. ¡Wow! su respectivo pagapu. ¿Por qué? Con la naturaleza no se juega. Para salir a las 5 a.m. desde Chichu Cancha hasta el desvío de con dirección a Huaco y después hacia Virgen de las Nieves. Desde ahí comenzaremos a caminar. No se olviden suscribirse en mi canal para más videos de aventura y gracias por su like. Disfruten mis queridos amigos y amigas. Este, nos encontramos en el sector Curita Este, eh, Vamos a empezar la caminata Hoy día la gran caminata Para subir hacia el cerro Jarborazo, la cumbre Esperamos llegar a las 9 O a las 10 Vamos ahí Vamos Malisa ¿Estás listo? ¿Está listo? Estoy lista. <risa> ya. Listo. Vamos. Allá. ¿Cómo están los ánimos? Recién empezando. ¿tú? Empezando, ahí está. La luna también ves. Estamos en el sector de la Laguna Jorijocha. Ya estamos en el camino de, de los llameros que pasaban en busca de tuna por acá. Melissa, a ver. Hola amigos, soy la única mujer que va a subir a la punta de Jarborazo Esperemos que no me quede ahí Jarborazo es macho Puede enamorar a Jarborazo Es que Freddy ya fuiste tía Miki Ahí vamos, con todos los ánimos Ahí nuestro guía Freddy, con fe Dani eh, Acá ojalá que lleguemos con físico, si no... La ruta por allá. Hoy día la consigna es llegar a la, a la punta más alto, no no no digamos este, a estas cumbres. ¿no? Ahí va Melisa adelante. No sí, sí, sí. espera. Creo que con una buena vista no hay nada de nube. ¿Ah, muchachos, ¿cómo va? Vamos, a Vamos, a Vamos, a Vamos primero a los 400 500 metros, ¿no? Ya. Este sector se llama uh, Uchibilá igual, ¿no? ¿Ah, Chicos. Vamos. Ojalá que bueno nomás. Freddy ahí está cargando el dron. Yo, El fiambre. No, el alcohol no. Ah, el Miki está cargando puro trago. está. feliz 28. Vamos chicos. Cabemos un corralito. acá se alojaban cuando iban este caminito es de 8 a Paija cuando no había carretera caminaban por aquí y en este corralito descansaban aquí estamos subiendo las justas pensé que era fácil ¡Tadani! <ríe> Miki? No, vengan, no, no. No, muchachos, no, vengas, no. Tienen que entrenar bien para subir. Sí, tienen que aclimatarse un día. So, somos machos. Vamos. ¿eh? Ah. Vamos, ah. ah, muchachos. Allí. Este es paucaray. Vamos, allá está la, la mancha de expedición. Vamos, vamos a dejar el dron. Vamos, ah, ah, Melissa ah, te espera la barra. Pero, <síquan> Pero chicos, acá nosotros tenemos que hacer el pago a la tierra, no, gracias, a la pachamama, ¿no? pachamama, porque ellos viven. Vamos a pedir el permiso de ellos para poder subir, a ver si nos permite subir, porque veo, creo que ya está apareciendo las nubes. No, la en Entonces, la los solo. chicos, vamos a, ver, a hacer no su pago. Hay... Mira, la ahí la hermosa rinco. luna cada uno, somos cuatro tres pares cada, cada, cada, cada uno ahí los chicos están los chicos, tomamos el, el pago he con puro ¿qué es? ahí ¿no? está los tragos pues allá también acá están todos los tragos que me he para pagar está la coca la copa, está la chicha también porque la chicha de Jora siempre, chicha siempre, chicha de siempre le gusta Sí, Además, sí, ten, sí vez, sea, no hay que darle chicha cada uno hay que escoger ya el cigarrito Inca, infaltable, siempre. Sí, sí. sí. el cigarrito Inca también. Claro. Este, dos, dos nueve, a ¿Cuánto? ¿Tres pares cada uno. ¿Tres docenas? No, tres pares. pues. O Va para hacer una docena. ¡Ay, ay, claro. ay! ¡Ay, me estaba en la cabeza, mi querida. A ver. ¿Cómo está cayendo la coca? Más o menos Sí. sí nos aquí está ah, el motricio. quinto. Vamos a escoger el quinto. Vamos a escoger el quinto. Porque también el no se pone cualquier coca, sino el quinto. ¿Cuál es el quinto? A ver, muestra. ¿Cómo es el quinto? Tiene que ser la hoja de coca sana, pues. Ahí ay, Ahí, ahí, ahí, Dani. Está su quinto. se Su quinto. Ah, tú y yo su quinto. A ver, escoger el quinto. Y tres, tres pares, tres y pares. Acá está. <risa> <risa> <risa> tres pares. Acá todo. Está? Vamos. Alguarazo, Guamarrazo, Rasuilca, Yanaquilca, waluni. Ya que no haga subir bien nomás y regresar bien también. No vamos a hacer nada, ningún daño. Solo queremos conocer. Ponga uh -huh. ahí, ahí está. También, todo este. Ponga ahí para juntarlo todo. Uh -huh. Pídele, porque te. Que ah, a claro, que nos, que nos dé buenas imágenes y que nos haga llegar tranquilo nomás, sin novedades. Claro. Yeah. Que nos dé bonitas experiencias, güey. Y sobre todo que regresemos tranquilos y contentos. A ¿Cómo estás poniendo, Gano? ¿Cuál es Está arriba, pero... A ver, Melissa. Guamanrazo, todos los cerros, todos los sapus que nos haga regresar sanos y salvos. Y nos dé este, bonitas imágenes. Y nos permita subir a la cumbre. ¿Cómo está? Ya. Listo, ahora sí, este, a, a Esa es la canción. Hay una canción, está de Guachileirumi esta <risa> es una saiba de orgupe jazapis, un saiba de erumi vamos a matar un hinchillo que tiene una de cama si, si, vas a meter acá también es un saiba de alguien a Brasil mira que es esto si, sí, pues, es que antes había pues. un saiba acá esta es un saiba antiguo o un hito, no sé qué será esto un paca de repente no hay paca es la saiba de los viajeros chaynayate no, de los viajeros ahí está su saibito. Voy a hacer cuña nomás Take. Es ya. Bueno, ah. la mitad, la mitad allá uh -huh. Ah no, en la punta hay que llevarla ah, A la punta Ahora vamos a hacer El marazo, aquí Caballuni. Cayo Cayo Toma chay, yeah. Yeah. A la punta sí hay que hacer un vagapar ya, ajá. Ya, listo. Ahí está. Ya se va aquí. Ay, eh, caña pula? Caña pura. Sí, tenía una variedad de caña. Esta es una variedad menor nomás. Ya, hay que recoger nuestra coquita, la bandera peruana. La mascarilla no es porque acá hay covid, sino que. Por el viento nos estamos cubriendo por partes para poder estar calientitos. Okay. Por eso estamos utilizando la mascarilla, no es porque en aire más tarde cuando sale el sol ya nos quitamos. Igual ahí. Estamos caminando pero un camino pendiente. Y acá hay que caminar con cuidado. Pasa, que Pisas de costado, dice. Ya. Mira. Oh, esta es una hierba. Esta es una hierba viento? medicinal. Sí. Ya van chicos. que Regresando ya mirarán todo. Regresando ya. Ay. Ay, llamitas O son sus llamas de jarguarazo Ay, Ay. Wiscataya Huizcatalla sirve para mareo, para el viento Ay. mira las llamitas Ay. hasta Freddy nos había llevado bien hemos venido por el camino equivocado se llama el Señor Zacarías Atequipa, Guayurajasa. Es ahí está, muchachos. Estamos en la mitad del camino. En ahí nos espera llegar allá a la cumbre. Aquí estamos en, en el sector Pau, -Jaray. Allá se llama Babilun Chayo. Vamos a voltear a Pumacucho. Vamos a la llave del camino. Acá. Estos no van, creo casi. Esos son los machos ah, de cargas, hombres. Pues. Ya su ah. sin oreja, mira, lo han cortado. De subir al jarbarazo ya hemos caminado más de 2000 metros aún estamos con vida no falta llegar allá y voltear y escalar al pico más alto del jarbarazo ¿cómo vamos? ¿Qué sí, dice sí, el corazón? Sí, sí, sí. Ah, está tranquilo nomás Son pulmoncitos? Sí Vamos bien Karina, eh Pero cansado ah. Sí, ahí no estoy sí. bien ah. ah, señorita Qué pena mía ah. señorita está Creo que no, no, no. no llega a la cumbre Ay, me ha dejado los chicos estamos yendo a la otra faldera mira hermosa naturaleza Ay, la subidita mi corazón empieza a latir a mil por horas chicos también estamos ahí nos está iluminando Mira, esta no, jarbora, no, no, no, no. ay qué hermoso, y mira esta piedra, ahí, ahí cita, qué pie, tipo pie, pie, ¿no? de piedra es esto? Sí, ¿Lácte? Sí, mira, pues está, no, Fred, no puedo pasar, ¿no? No, siéntate en un piedrito, un poquito de la primera la ah. ché. Mira, Miki estás pidiendo, este es bueno, mira, ¿Va, este tiene... ¿Estás pidiendo para ir al baño? Ay, acá está, este es dulce, tiene jugo A ver mm. Está más que el chocolate, creo, mira uh -huh. <risa> Está más, más, más, ¿Qué es ese? ¿El guayá? El turrón, ese. más dulce el turrón ¿Pero has visto este guayá? Mira, está en un circulito Ah, no, mira ah, ¿Y claro. qué es eso? Acá, ¿Cuál? mira ah, está toco florcita, mira Esta flor, eh, la flor de jarborazo. La bandera, ay ay ay chicos ay. esta es la tercera loma primera y segunda ya pasamos Uf. pero la experiencia bonita Chao. Ay. Uy. Uh -huh. Hay que saltar rápido aquí. Bueno, estamos siguiendo el camino de la vicuña. Si sí, es feo. Uy, acá tengan cuidado. Mira. Minky. Haciendo camino para Para la niña a ver. Vamos <ríe> Eso, vamos vamos. vamos, vamos Vamos, Dale, dale, dale <ríe> Ay, no, no, Este es el camino más suave Que hemos escogido Para llegar a la punta Hemos venido desde allá Por toda la faldera nomás Bueno, hay partes accidentados. ya, muy bien Ah, yo que ahí para ver el jarbarazo Que nada, le falta al otro lado Al otro lado Ya, estamos ahí Falta otro Esta es la tercera faldera, ¿no? La tercera faldera. Ah, es lo que se ve. Ya. Ah chicos. Vamos. Caminen. Bueno. Vamos, vamos. Con fe, no más, con fe. Ay. Oh, Ay, Miki Ya, cuidado. Desviando un poco el camino, porque atrás no podemos pasar. Y... Porque acá está un poco más empinado y tenemos que buscar un lugar por donde cruzar este. No gastes energía. Vayan, vayan muchachos. Estaba acá en la toma. Vayan, vayan. Caminen nomás. Eso, vamos. ¿Ah? Sí, pa pasar, estaba al bravo, otro ya. estaba bravo No te dije Vamos Vamos, Melisa. Estamos llegando a la cumbre. Se la cumbre. ¿No, Freddy? Uf. aunque debo guardar energía para subir a la cumbre ahí yo Ay, ay, ay, estoy moqueando. Uf, si sí, mi corazón está latiendo a mil por hora. Combinado. me voy a apurar porque si no me van a dejar oh, vamos a ver vamos a ver el brazo. Ay, ay, ay, creo que hay nieve, ah. ¿eh? Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Está el camino. Acá hay que descansar. Se va la vista, Jaludas. Pucha, que creo que hay nieve, ah. ¿eh? Cuarzo cristalino, diente de perro. Eso yo tengo un collarcito de eso. Chicos, ya han llegado a la otra cumbre. Cristalino. Esto es arborazo. Eso, Yo tengo un collarcito de eso. Mira, energía es eso. ¿Cómo se ve esto? Cuarzo cristalino. ¿Cuál? A ver. Diamante. Mira. Diamante. La... Ah, le regalamos un diamante a Jacobo Mírate Tamik mira tánique. Ah, dónde lo encontré de casualidad dónde ah, por el camino por el camino ah, qué pasó Hay barranco, por favor, en el camino, mira estas piedras, qué hermosas piedras. Se acabó el camino. Ahora nos falta escalar. Por arribita creo que era. Ay, oh. Yo creo que sí pasamos. Tan cuidado. ¿Qué ¿Puedes, Dani? Oh, no. <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> Mira el techo. pensé que era un pendiente pero este es el caminito esta es, es, es jorita mira jorita de ser en medio ah, esta era la única entrada si ¿Sí, no ¿Sí? su única entrada ¿sí o no? ah, por acá pasarán las picuñitas sí, la Uy, hay una entradita nomás, mira Chicos, no hay otra entrada, así que Si quieren venir a Jarguarazo, acá estoy de guía Freddy, pasa y bajas, filmas el Yo te grabo, yo te grabo de acá, baje Miki no, espera, está esperando su turno Porque mira, es el único caminito Por donde pasan las vicuñitas Es una entrada, mira, ya es pendiente Ya no podíamos bajar Una entradita Que Apujar Guarazo nos ha abierto De repente por hoy día brazo Por el licho no va bien. No Esa era la única, porque otro lado no hay. El caminito llega ahí. Chamadre, cabrón. Está a ir Este era tu secreto, pero Freddy. <risa> claro, que no hay otro la sitio. Que pase, ah. <risa> sitio casa, sí, no hay otro sitio si sí, no <ríe> Estamos, hemos aprovechado una fractura de la roca es porque fractura. hay una fractura por ahí. chicos por dónde van mitad La no, no, no. Ahora su... si mi corazón Empezó pues a latir no ¿Qué laguna es? ¿Qué laguna, es? ¿Cómo? ¿Qué laguna es? Ahora sí, ah. ¿eh? Si eh, me quiere agarrar. Vamos. Esta es otra laguna, mira. No seca esa laguna. ¿Qué? ¿Sí? Vicuña ay, ay, ay. Freddy Vicuña uh -huh. estamos pasando por el borde de Uy, hay bastante vicuñas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hemos venido por su camino de.. por su camino de ellos. Bravo, ¿Tú tu bandera, no, Pe, Freddy? tu bandera. Ah, tu bandera, fue? Dale su bandera, Freddy. No, no. Este era bravo, no Freddy? No, atrás hay otro, un negrito, ¿eh? ese es ojo de agua nomás. Mira. Ucusao. Acérdate. Atrás está el grancito. O sea, es Mi inamora. Dani, tú también tómate. Ho Dani, tomate. Miguel Fredito me le dan. Los chicos están tomando selfie con la laguna más honda. Si ahí te bañas, ya no regresas. Yo sea, voy a tomarte así, parado para que se vea la, la cumbre. Ahí acá está. está el fotógrafo, con su serés? kipi. ¿Y tú, Marisa? Ya, ya regresando. No sabes que no se por acá. Si estás con buen físico, vamos allá. Así. Ah, ¿Así? Ya. ¿Estás no? Sí. Ya, pasen, pasen, pasen. Ya de la cumbre me tomo. No, Huele pues la ¿eh? Ah. Chicos, huele azufre y huele a pedo. Creo que Dani ha soltado. Mira. Uy, ahí está el agua que nace de Jarguarazo, por eso hay que mantener nuestro querido Jarguarazo. Este es el agua, mira cuánta, ¿no? Este es el manantial de Jarguarazo. Ya está, Dani. ¿A ti? ¿Arabo? Ya. Sí. Ahí está Karina disfrutando el paisaje. Ay. Ya, A ver, vamos. Camina, Karina. Ya, ya, ya, un acá de azúcar ¿Te a ti, eh. Dani? ¿Oye, ¿Oye, zapado, o qué? ¿Se ha pagado, creo? No se paga Sino sí. sí. que acá nomás, mira, sigue grabando ahí Está Dani, con jargurazo sí, ¿Qué te parece, Dani? Ah. Está algo increíble ¿no? Nunca veo ¿Primera vez estás viniendo? Primera vez. Está, está bautizando. Ya crucen chicos. Cuidado. A, a ver, chicos, si se animan vea. a venir. A venir, ¿no? A pero con alguien que conozca, porque se pueden caer también. Si <risa> sí, pues. Sí. Ah. Cruza Dani, cruza. A ver, vamos a ver sí. si Dani pues, está agilito para saltar. Va, va, va, va. Mira, el hielo, mira. Mickey Jackie, este es hielo, mira. Parece este, ¿no? Mira. Esta ahorita así es pura. Toma ese con que quiera, Pichette. Mira. Este saltí de ese hermoso. Hermoso es está uh. Freddy también está filmando Freddy está cargando nuestro banquete nuestro combo mm. pasen chicos Chichao, acá sí la ah, ah, yo no voy a poder ahora voy a Está filmando, está filmando ya. Lo quiero, quiero. Te jaló. No, a ver. Campeona de Cuidado, ¿ah? ves, chicos. ¿va? Vamos. A ver, chicos. Vamos. No me suspendí, ven aquí. Okay. Agilitas. Agilitas, ¿qué? ¿eh? Oh, Ahora, por arriba no será. Ah, por arriba, ¿qué? Está duro. Ya pasé. Vamos. Dani, vamos. Ah, Dani, su primera vez. ¿Y por qué se ha secado así? Uy, en invierno, ¿qué vamos a pasar esto? el agua es da salada ¿verdad? pues Dani, pasa cuidado, cuidado, cuidado, cuidado ah, Dani se mojó por dónde era ¿Usted? Freddy por ahí rápido, rápido corriendo tienes que pasar corriendo, caída <risa> corriendo, tienes que pasar, ¿verdad? No, se hundió tu pie. ¿Ah? Se hundió tu pie. Pero rápido pasa. ¿Qué? pasa rápido? Sí. sí, pero no sé dónde está el 11 era, sí, sí vamos, salta, o sea pisa no, no se va a hundir hasta adentro no se va a hundir, a lo mucho de hundir a 10, 5 centímetros así peso pluma tiene que ser, peso pluma en peligro de extinción ya la puerta secreta a ver, esperen, espera mira nos da los chicos este es Freddy, con la puerta no me secreta. No la nota, ¿ah? si no. Muy <risa> bien. Ya se esa Es la puerta secreta. No, no con cualquier día llegas aquí. ¿Ah? Esa es la compuerta. Ah, no, con cualquier día llegas aquí. ¡Pedí! Así Leo. Así Leo. Fred y la puerta secreta. Claro. Ahí traído a las a las chicas. Ya sacando la corona, eh. Claro, saca la carona, Dani da Mira, acá han hecho hueco Allá Sí, hermoso Mm. chicos estoy chactando coca porque siento que mi corazón está latiendo a mil por horas Ese es jarobarazo que tenemos que subir. Ha soltado su nube, ¿no? Ha soltado su nube. No, ya nada, mira. Bonita. Ya no, no una cosita. La nube. Una nubicita sí, no mira. Mira, Freddy. Uh -huh. Una manchita. Alborazo soltó su nube. Pujarazo. Vamos? Ahí hay... Cada vez acercándonos. Poquito a poco. <ríe> Cuidado que salga Puma. ¡Les gané! ¡Ahora! No había nube, pero están apareciendo las nubecitas. Todo lo que vamos a regresar. Vamos. Ah, pensé que era hueco, no hay. Ah, está tapado la bocamina. Mira. Miquiapur, te veto, ni medio cerro, vamos a. ¿eh? Freddy, ¿qué es esta sequía? ¿Ah? ¿Qué es esta sequía? ¿Sequia? Ah, hay una sequía. Ay, no sé qué, creo. Es el bucamina. ¿Este? porque es agua. Ah, había agua. El agua filtraba de dentro. Este bucamina, lo han tapado. Ah, lo han tapado, lo tapado. ¿Por qué lo habrán tapado? Parte del saneamiento... Eh, medio ambiente pues... ¿Qué te eh? parece? No caminas. Vale, levanto para... A esto? Ah, esto. A esto. A ah. esto.